Y como pueden ver ustedes aquí en el gráfico, este es el porcentaje de incremento, es decir, en el rojo sería el volumen de incremento más elevado entre el estado prepandémico y el estado pandémico, o, o bueno, justo, aunque no podemos hablar de pospandemia, pero post la época más dura de la pandemia, que fue el 2020, y como podemos ver, hay muchos países, toda la esfera latinoamericana aún más occidental, realmente el incremento... que nos habla la ciencia